pero nada más con el periódico hoy que sucede, porque con los otros periódicos está actualizado, yo no me explico eso, y, y, y ese es uno de los periódicos, bueno el caso es que Claudia Costa, tremendo periodista, narra ahí, toda la bellaquería y diablura, que en términos, y yo lo he dicho, tengo siglos, lo que ha hecho el PLD, aquí no se había visto, nunca en ningún gobierno, ni cuando Buenaventura Báez, que se robaron los cubiertos del palacio. Ven, los cubiertos del palacio se robaron de tan ladrones que eran. Ni cuando eso, esos robos de Buenaventura Báez, de Pedro Santana, de Ulises Herolilis. Aquí lo que hizo el PLD no tiene comparación, señores, en materia de robo. No tiene comparación. Es ¿eh? toda la diablura a vidas y por haber. Una cosa increíble. Buenas noches, buenas bueno, ese se fue. Entonces, déjenme decirle algo. Déjeme decirle algo, algo que este país y este pueblo tiene que superar. Desde que una persona, acusado, por ejemplo, de corrupción, cae preso. Lo. Ciertos comunicadores que tienen relación, yo lo digo que se beneficien, no necesariamente tiene que ser que se beneficie el personal, pero respecto a este general que cayó preso, he visto varios comunicadores, no que es un hombre decente, no que es un hombre que es amable, señores, no se está discutiendo que él es decente o indecente, lo que se está discutiendo es la mafia y el entramado de corrupción, porque de una vez comienza, ¿no? Que ese fue un hombre decente que se... Pero usted no ve Esa indulgencia Con el que se roba un celular O con el que se roba un racimo de plátano no, una uyama. O una ullama para comer, usted no lo ve Ah no, este tipo de ladrones Que se roban miles y miles de millones Y, de, y, y, que, y que con esos robos Mantienen este país en una situación de calamidad, en una situación de que realmente los servicios de salud no satisfacen a la población, los empleos no aparecen, la educación ya ustedes ven en qué nivel se encuentra. Entonces, es por esa gente que se roba todo ese dinero. ¿Y por qué desde que lo apresan, de una vez comienzan ciertos comunicadores? No que yo en tal tiempo le di la mano y ese señor es decente. No es eso lo que se está discutiendo. Si eran decentes o no. El hecho de que sea decente, no le quita su condición de ladrón. De ladrón de los dineros públicos. Que eso tiene que ser sagrado. Eso tiene que ser sagrado porque ese es el dinero de todos los dominicanos. Todos los dominicanos somos dueños de ese dinero que estos saqueadores se roban. Para después entonces se con esto. No, que ese señor era un tipo muy decente. Puede ser decente. Puede ser decente. Pero la, la diablura que hizo, eh, ¿no lo presenta como decente? No. Entonces yo creo que en ese sentido, eh, aquí tiene que haber una cruzada de una vez por todo Contra todos estos corruptos Y los que están gobernando Que sepan Que sepan Los que están gobernando que sepan Que hoy es con esto Pero mañana No se va a tener contemplación Con esto que salgan y que después Que robaron y que, y que tienen una fortuna Y que no la pueden justificar No, no es que aquí no puede haber mire Y lo de Leonel Fernández también porque resulta que eso era lo que yo quería, leerle de Claudio Acosta. claudia Acosta dice que Lionel, muchos generales que fueron generales en, en los gobiernos de Lionel, Lionel los protegió y habla de varios generales con nombres que estuvieron envueltos en escándalos de corrupción. Y todos esos políticos lionelistas, que hay muchos, que hoy... Exhiben su fortuna por ahí Aquí se le está persiguiendo Y yo estoy de acuerdo Que los ladrones del gobierno de Danilo Se persigan Pero también hay que perseguir los leonelistas Hay que perseguir los reformistas Hay que perseguir los que salgan de este gobierno Oigan, aquí no puede haber contemplación Con ningún político ladrón Sea del partido que sea De gobierno que sea Porque es un dinero de nosotros Que nos roban un dinero de nosotros. Y así como en esos países de Sudamérica, Centroamérica, para decir lo que nos quedan cerca, porque en Asia, en África, también hay cruzadas contra la corrupción. Allá lo fusilan. Si se topan con el loco de, de, de Duterte, ese lo fusila. En China lo fusilan. Y, lo, y, lo, y los mismos acusados tienen que comprar la bala, la bala que le van a dar tiro por ladrón. Eh, eh, los familiares tienen que comprar la bala. Entonces, yo no veo por qué aquí, aquí, aquí hay que aplicarle todo el peso a la ley, todos estos malditos ladrones.